¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV Hoy vamos a hablar de una noticia que salió la semana pasada Es muy importante que la sepáis Porque así también tenéis conocimientos Y el saber no ocupa lugar Así que esta noticia ha mm, quizás Pues decepcionado a mucha gente ¿Vale? Ha salido mucha gente perjudicada Quizá indirectamente o, indirect o directamente y la decepción ha sido también por mucha gente particular, supuestamente, pues, porque eh, esta noticia tiene que ver con la transfusión de sangre de eh, unos perros hacia clínicas, ¿vale? Pero supuestamente de un sitio que no estaba legalizado. Entonces, bueno, supongo también la decepción por mucha gente de que no se compruebe este tipo de eh, lugares y esté durante tanto tiempo pues eh, en un modo, no clandestino diría, ilegal, porque no hay inspecciones suficientes. ¿Queréis saber de qué va el tema? Pues vamos allá, dentro vídeo. Bueno chicos, eh, vamos a entrar en materia, os voy a hablar un poquito sobre la noticia, tenéis que tener un poco de, de conciencia de lo que os voy a decir porque esto ha sucedido, sí, es cierto, ha sucedido y eh, los perjudicados como siempre, pues los pobres perros, gatos, conejos en este caso también han sido involucrados en este caso, eh, así que nada, vamos a entrar en materia, os voy a leer un poquito las noticias... Vamos allá, diario de Sevilla, el negocio ilegal de la sangre animal, un millón de euros y 500 cadáveres La guardia civil detuvo la semana pasada a un empresario acusado de extraer sangre a perros y gatos Hasta causar la muerte para luego venderla a clínicas veterinarias Imaginaros hasta qué punto la gente eh, llega a pensar solamente en el dinero y le da exactamente igual La pobre vida de estos animales ...y las condiciones en las cuales están... ...vemos aquí ya una imagen... ...con un perro con una herida importante... ...parece ser un galgo... ...y bueno, os voy a leer de qué va el tema, ¿vale? ...así tenéis conciencia... ...de esta noticia... Vamos allá. El empresario ha tenido la pasada semana acusado de extraer sangre a perros y gatos hasta causarle la muerte para luego venderla a clínicas veterinarias. Ganó más de un millón de euros desde el 2006 y podría haber acabado con la vida de cerca de 500 animales. Menudo eh, sinvergüenza que no merece nada más ni nada menos que la cárcel y que se pudra ahí dentro. Tendrían que hacer lo mismo con él. Porque realmente es increíble esta noticia. Eh, la operación, se, ha, se ha llamado la operación Elton, nombrada en memoria del agente canino que halló el cuerpo de Diana Kerr fallecido en 2020. Eh, esta persona se arrestó el 16 de junio. O sea, yo estoy grabando esto el día 1 de julio, pues hace 15 días apenas. Os voy a leer un poquito más para que veáis este tipo, quién es. El empresario LMVF es dueño de la Mercantil Centro de Transfusiones Veterinaria SL y presidente de la Asociación Hematología y Homeopatía Animal, encargada de la certificación de laboratorios de hematología y de bancos de sangre. Eh... Os voy a quitar la paja porque al final vamos a ir a un poquito al tema en cuestión. Y os diré a qué, cómo lo hacía y a qué se dedica y, y cómo se dedicaba al tema este, ¿vale? La empresa vendía inicialmente la sangre a centros veterinarios de la Comunidad de Madrid pero acabó extendiendo su negocio por toda España y otros países europeos como Italia, Bélgica, Francia y Portugal. O sea, imaginar, o sea ya no ya no me bastó con solamente... Eh, España, que tengo que hacer negocio a nivel internacional. Y encima la gente les compraba. O sea, yo no sé qué tipo de certificados habrá en estas cosas que aquí parece que todo el mundo podía comprar sangre y daba igual. Eh, entramado delictivo era pionero y se servía de empresa de transporte para su distribución. Comenta el SEPRONA. Es una tipología que no habíamos visto nunca con las dificultades que eso conlleva para la investigación. Bueno. Eh, el detenido que contó... Con la colaboración de algunos veterinarios, o sea, imaginaros, veterinarios licenciados en el meollo, o sea, increíble. O sea, para que después digan que todos los veterinarios quieren los animales y quieren el bienestar, y ta, ta ta ta ta ta ta. Es la pasta, la pasta, la pasta es lo que quieren ellos. Muchos de ellos, no todos, ¿vale? Muchos de ellos. No generalizaré nunca, pero aquí, una vez más, algunos veterinarios metidos en el meollo del asunto, ¿vale? El centro de transfusiones veterinaria llevaba a cabo sus actos delictivos en Madrid y alrededores Principalmente en una finca en la localidad de Humanes Eso es el sur de, de Madrid, para que no, lo, que no lo sepáis Donde exanguinaban a los animales y en un laboratorio situado en la carretera de Canillas Donde la Guardia Civil incautó cerca de 600 bolsas de plasma congelado O sea, tenían un negocio ahí que no paraba, 24-7 también un crematorio en Yuncos, Toledo, que pertenecía a una persona ajena a la trama delictiva. Hay que decirlo. Y donde la fiscalía ha contabilizado 60 cadáveres de animales muertos por la extracción de sangre entre los meses de abril y mayo. O sea, imaginaos, abril y mayo, 60 cadáveres, que se sepa, que se sepa. Imaginaos, desde el 2006 haciendo esto. 16 años y ni una sola inspección... Ni nadie dijo nada, ni nadie sospechó nada O sea, 16 años ganando pasta, matando animales Porque les sacaba la sangre hasta que murieran Para salvar a otros O sea, imaginaros matamos unos para salvar a otros O sea, ¿qué tipo de, de, de, de, de mente eh, puede llegar a pensar eso? La pasta, simplemente, le da exactamente igual los que vivían Y los que morían, era esto eh, vamos allá En su intervención en la finca de Humanes La Guardia Civil liberó A 249 perros, gatos y conejos Que, la, que el empresario conseguía A través de, la, de particulares eh, Y protectoras Claro, particulares, protectoras Que son fácil de acceso económico ¿Vale? Seguramente Muchos galgos, porque hay muchos perros galgos Que están abandonados Tenían heridas y enfermedades de las que Actualmente están siendo tratadas en distintos centros de Madrid Además de los que fueron liberados y de los cadáveres localizados en Toledo, se investiga la implicación del empresario en la muerte de muchos más animales en torno a medio millar. 500 animales, pobres animales, eh, que murieron hasta... bueno pues quedarse sin sangre para salvar otros y, y, y, y muertos. Muertos porque a este sin vergüenza porque no tiene otro nombre ¿vale? y no puedo decir nada más porque si no, Youtube me va a, a bloquear el vídeo, pero eh, yo creo que ojo por ojo ¿no? ojo por ojo porque pobres animales indefensos y siendo utilizados para un negocio ilícito ilícito en esas condiciones puedes sacar sangre a un perro para dar a otro, pero no sacarle toda la sangre hasta que se muera, ¿vale? Sinvergüenza, qué es lo que eres, un sinvergüenza. Eh, bueno, eh, vamos a ver, quitamos la paja, ta, ta, ta, ta, ta. Mira, Nacho Paunero, presidente de la Protectora de Animales del Refugio, coincide en resaltar la fama del centro de transfusión todo el mundo relacionado con este ambiente tenía confianza en que funcionaba bien, en un momento dado era el único sitio de toda España en que se podía pedir sangre o sea, tan difícil es sacar los permisos para tener un lugar, o un banco de, de sangre eh, tan complicado lo pone la administración para que la gente desista y aparezcan este tipo de individuos que utilizan los perros hasta la muerte para lucrarse ...de esa sangre... ...sin ningún tipo de control ni de inspección... ...¿qué pasa durante 16 años? ...no hay ningún tipo de inspección... ...hay ningún tipo de control... ...¿qué pasa aquí? Bueno... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...qué más podemos leer por aquí... ...vamos a ver... ...el proceso de extracción de sangre en perros y gatos... ...los animales con los que mayoritariamente trabaja... ...el detenido... ...es... Idéntico al que se practica en humanos. Un pinchazo de unos 10 minutos, la sangre se introduce en una bolsa, ta, ta ta ta ta. O sea, bueno, como lo habéis visto vosotros los que habéis donado sangre, yo he donado sangre, he donado sangre llevo muchos años donando sangre. Y bueno, te estiras allí, te sacan sangre, pues es lo mismo con los animales. Lo que pasa que sí que es verdad que los animales se hacen la yugular. ¿Ves? Aquí lo ponen. Los humanos normalmente en el brazo, mientras que los perros y gatos se suelen inyectar en la vena yugular localizada en el cuello. Eh, el detenido, ojo lo que digo el detenido, mira lo que estoy leyendo aquí el detenido sin embargo pinchaba a los animales en el ventrículo izquierdo del corazón para obtener mayores cantidades de fluido provocándoles la muerte por shock hipovolémico explicó la guardia civil en el momento de su detención o sea, ya ni por el proceso normal de extracción de sangre sino que ya directamente ¿vale? Le da igual, o sea, que se muriera. Le, le saco lo que tengo que sacar y que se muera en el acto. Menudo sinvergüenza. Porque no, tiene otro nombre, pero... No quiero que me bloqueen el vídeo. Eh, temerosa porque este suceso pueda eh, enturbiar la imagen de los bancos de sangre. Insiste en que las donaciones que en muchas ocasiones provienen de propietarios que de forma voluntaria llevan a sus mascotas a los centros, permiten salvar vidas que antes no podían, afir, eh, no podían afirmar. Eh, a ver, al final lo que tenemos que tener claro es una cosa, eh, los bancos de, de sangre sí realmente están controlados, no por sinvergüenzas, que mucha gente trabaja por porque las cosas vayan bien eh, y podamos ayudar a muchos perros que lo necesitan en un... En, eh, en una operación, mis perros por ejemplo han necesitado sangre y gracias a Dios pues había esa sangre ¿no? espero que no sea de ninguno de esos pobres perros que tuvo que morir para eh, dar sangre a mis perros porque eso nunca lo voy a saber pero que sepáis que también hay bancos de, de, de, de sangre que lo hacen bien, lo que pasa que bueno, no sé no sé si es que la, la administración no, no ayuda no será fácil tampoco, pero no ayuda a lo mejor lo suficiente y después tienen que salir sitios como estos que, que bueno, que ha pasado lo que ha pasado, está ahora mismo supuestamente todo esto bajo bajo bajo el juez A ver lo que dictamina, pero bueno, hay hechos bastantes delictivos por lo que comentan aquí eh, mirar os voy a dejar un vídeo que habla por sí solo, ¿vale? De la Guardia Civil, operaciones de la Guardia Civil, ahí va Bueno, como podemos ver allí, eh, un perro agonizando Muchos perros, como podéis ver, galgos, como os comentaba antes En unos... bueno, parece esto una granja Tipo granja, ya lo veis, encima de cemento Pobre perro, me cago en... Pues ya lo veis en qué condiciones están, todos metidos ahí Ese perro es el que antes hemos visto en la imagen que tiene una herida en el lateral, en el hombro. Hostia, tú, tío, mancho. Qué pasada. Pobres perros, pobres perros. Pues como lo veis, lleno de heces por todos los lados. Los perros ahí todos juntos. Galgos se ven, eh, galgos. Pues imaginaros, estos son unos pocos Imaginaros 16 años 16 años Ese personaje Pobre perro, es que cuando veo el perro se me... Madre mía Ese personaje, porque no tiene, tiene... No se puede calificar se puede calificar de muchas maneras, pero Diremos personaje Utilizado a todos estos perros Para lucrarse y le da igual Le sacaba la sangre hasta la muerte Menos mal que la han cogido Menos mal eh, felicitar a la Guardia Civil Por haberlo cogido un poco tarde 16 años Pero por lo menos La han, han podido coger Y, y no seguirán No seguirán perros muriendo eh, De esta manera Y a ver si la administración eh, Pone un poco más de control En estos En, en estos campos porque algo ha pasado, está claro Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido de información eh, No es un vídeo para decir que os haya gustado Porque no me gusta dar este tipo de noticias Pero también tenéis que saber estas noticias Para saber qué es lo que sucede en nuestro campo de los animales ¿Vale? Eh, por favor, dejad un like dejar un comentario, suscribiros si no sois suscrito, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.